Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, amigo, ¿todo bien? ¿Y vos? Pues aquí, de trabajos y de exámenes, bueno, ya sabes. Muy estresado, me imagino. ¿Sería que te gustaría desconectar un poco? Pues sí, la verdad me encantaría estar en la playa y de vacaciones. Sí, pero no te hablo de la playa, te hablo de, un poco, de probar un poco de marihuana. ¿Qué te parece? Eh, no, no, esto no va conmigo, no, no. No, pero es natural, no tiene ningún tipo de químico. Seguro que no te va a... No, no, es perjudicial, para vos no te va a pasar nada. No sé, esto no me gusta. Lo, los médicos recetan, o sea, que tan mal no puede ser. Eh, es mejor ¿En serio? El tabaco. Sí, es mejor que el tabaco. Próbala, ¿qué te parece? Eh, no lo tengo claro, ¿eh? Va, sí, sí. Pues... ¿Ahora qué dices del tabaco? Eh... Es el error pensar que la marihuana, por el hecho de ser natural, es buena. Tenemos claros ejemplos como lo son comer pero son malos. Por lo tanto, que sea natural la marihuana no quiere decir que sea buena. Antes se creía que la marihuana no creaba dependencia y por lo tanto no era muy adictiva. Actualmente se ha demostrado que sí. Un ejemplo son las personas que consumen marihuana para dormir y si dejan de tomarla padecen insomnio. Que los médicos recetan marihuana a sus pacientes es totalmente falso. Lo que pueden recetar los médicos son algunos fármacos que derivan de la planta del cannabis, pero son componentes purificados, por ejemplo el cannabidiol, y que se dan en una dosis muy determinada y a pacientes específicos.